Es quién ok Juan, es cuál quien judíos o quintitlanque que Juan quien Juan de Jerusalén ocultahtlanito. Léenos mo Juan, ¿qué ocultahtlanca ilwi. Amunéjoa en Cristo te maquistani. ¿Qué Juan ocultahtlaníski? Ok Tlauchona quisto guázi. y en Elías? ¿Qué o quién más tuvátsi y antiotlanawatani tal nava Amo. ¿Y Juanuxi es que no paúk talatlaniki? Talón aquí Pues tlamo tlenot miluis que, mi que nákin Tlenot contuva de towatsi, tlenot mupanti. Juan o es quién han kili? No es yentlátol tlemo kaki chikawa cam patlawa kili está. Ishconyek tlalika na moyolo. Maíyek isquakeh cosinto te cotzín. O con qué me oquistó entre el anabatán y Isaías? No na qui que es na Juan, o pu guías iguan fariseos, Jehová nox chivilís que oxed lahtanílis. Tla o con ton tla cuatequia, tla ton Cristo te maquistani, dión ton Elías, dión yéntio tla Juan, o qui no angkili. Né tla cuatequia y kaát, pero na moantín katki, setla na mejoantín amun ang konishmati, Jehová ciualahtu no kuitlapan. Juan Yehuatzi yomesticat caachto, Juanamone. Guascomatica, nez de, mangas, no de no un amo, namiquin pias, impaquilis, inticatos tomas. Nochinino mochif campaito cayan betávara, itichnoxeit latén gueyat Jordán, campan Juan o Tlaquatecaya. Ualimostic, in Juan o quitaquin Jesús, o alasto guinaboc, Juan o quito. Shconitaca, ni canca y es nicolelo sin Dios. Nakinik Postpolon intlactlakol intlactlikpaktlakame. Deyehuaci in un tlasto es conquisto. No cuitlapan gualasto coxetlakatsi. Nakinokachiwei guanamone. Oscone in toa ni kiesiome stikat kachto Kishmatia. Pero nehonguala guala in para Para vikaat. Paramamote in nawa Israel. Juan Juan no hijo que uquisto. No es quita ni espíritu, Dios o último de ilviga que me sea paloma, Juan in espíritu, humo cao y pan Jesús. No jamun pero na quien no echó altíta mantla cuatéki y caát, Jehová tiene no echilui, na y pan últimos no espíritu, Juan o y pan, Jehéhuan a quien tra y can espíritu santo, Juan es un quita, y can es intematil tía, ni Jehová tiene Jehová y con el tiene Dios.